Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, me tocó cambiar de cámara otra vez, miren. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que una vez que van a prender el, el carro, miren cómo hace el timón. El, está arriba y cuando tú lo prendes, se baja y se acomoda a tu altura.